Buenas tardes voy a tratar sobre la regionalización o zonificación aspectos que son muy importantes en cuanto se refiere al estudio de la materia de descentralización y gobiernos autónomos anteriormente el estado ecuatoriano se dividía en cuatro regiones naturales la región litoral o costa la región interandina o sierra la región oriental o amazónica y la región insular o también galápagos de esta regionalización se establecía estrictamente eh, por situaciones geográficas eh, a partir de esta regionalización eh, surgió la división político administrativa del territorio nacional dando lugar a la, a, a la organización del estado ecuatoriano en provincias cantones y parroquias así la denominada división político administrativa cumplía dos finalidades primero viabilizar la representación política mediante la designación de legisladores provinciales de consejeros y de concejales y dos la administración del estado pues cada nivel territorial implicaba una forma de organización administrativa que actuaba en el territorio ya dependiente del nivel central de gobierno a través de lo que se denominaba régimen seccional dependiente constituido por las gobernaciones ya con ciertos niveles de autonomía lo que constituía el régimen seccional autónomo integrado por consejos provinciales y municipios ahora la nueva constitución trae una, forma de, una nueva forma de organización territorial que a diferencia de, la tradicional por la pres, que se diferencia de la tradicional por la presencia de las denominadas regiones autónomas y de los regímenes especiales aunque no constituyen otro nivel de organización territorial los regímenes especiales son modificaciones que se visualizan en la forma de gobierno en el territorio se pueden constituir regímenes especiales por tres motivos o por tres circunstancias primero demográficas eh, dando lugar a la creación de los distritos metropolitanos autónomos segundo por circunstancias étnico culturales eh, dando lugar a la formación de circunscripciones territoriales indígenas afroecuatorianas montubias y ancestrales y tres por circunstancias de conservación en la cual se, institu se instituye la provincia de de Galápagos la idea de promover la regionalización estuvo motivada precisamente por la necesidad de apostar a otra forma de organización del territorio con miras a, a impulsar otros niveles de desarrollo como estrategia para salir del bicentralismo o la bipolaridad existente entre los dos grandes centros de desarrollo que eran Quito y Guayaquil, que ha generado desequilibrios, inequidades y desigualdad. Las regiones autónomas nacerán de la unión de dos o más provincias limítrofes, que juntas tengan una población mayor al 5% de la del país y que constituyan un territorio superior a los 20.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, el cómo quedan constituidas estas regiones autónomas no se ha definido aún. Pero, según el plan de zonificación de ejemplares, quedarían así. Región 1, constituido por Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. La administración estará a cargo de Ibarra. Región 2, Pichincha, Napo, Orellana. La administración estará a cargo de Tena. Región 3, Chimborazo, Pastaza, Tunguragua y Cotopaxi. La administración estará a cargo de Ambato. Región 4, Manaví, Santo Domingo y Galápagos. La administración estará a cargo de Montecristi. Región 5, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. La administración estará a cargo de Milagro. Región 6, Cañar, Azuay y Morona Santiago. La administración estará a cargo de Cuenca. Región 7, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. La administración estará a cargo de Loja. Región 8 distrito metropolitano autónomo de Quito que ya está constituido Región 9 distrito metropolitano autónomo de Guayaquil que está por constituirse es importante señalar que los distritos metropolitanos autónomos de Quito y Guayaquil tienen similitud tanto en dimensión demográfica como territorial alrededor de 2 millones de habitantes y entre 30 y 40 mil kilómetros cuadrados ahora bien también cabe recalcar de que la administración de cada una de estas regiones eh, ha sido motivo de controversia por parte de cada uno de, de, de, de, de las provincias eh, a las que pertenecen las ciudades que supuestamente o los cantones que supuestamente van a ser encargados de la administración eh, de estas regiones eh, lo cual eh, eh, está creando una especie de división aparte de la ya existente por la, las, tradicion las tradiciones o las tradicionales rivalidades eh, que han existido a lo largo de la historia entre costa, sierra y oriente. Muchas gracias.